este hombre que viene con, con esta vaina aquí una pañoleta y el cuchillo pero yo en ningún momento yo lo conozco ¿El pues, un sí aunque ahí se pusiera la pañoleta puso, sí pero qué te dijo él ¿Cómo, qué te dijo él a ti primero cómo pasó todo nada él? Ahí me entró a, puñetar, a puñalar. a puñalada a machetazo sí me entró a puñalada y entonces podía pues, decir, eso fue por la ponchera que tú le vendiste a fulano ¿Él te acusa de tú robarle una ponchera? Ay, no sé si fue a acusarme de robarle la ponchera, no sé. Pero yo sé que me dijo así. Yo estoy diciendo la verdad cómo es tanta. Entonces, después que te hizo eso, ¿qué pasó? Dígame. No, yo me mandé porque él quería hacer, él quería hacer y siguió dándome, tirándome. Y yo, suerte que yo hallé, viví una amiga mía seca y yo, lo, yo la llamé y ahí, ahí se fue. ¿Eso fue donde entonces? Eso fue en el gatón de Federile bajando. ¡Guau! Wow. ¿Qué tú? Después haces? de la arriba. ¿A qué tú te dedicas, mujer? ¿Qué tú haces? Bueno, yo brillo caidero. Yo, yo brillo caidero, yo lavo, yo hago esto. Yo caigo agua. ¿Dónde fue eso? Explícame. Te estoy hablando por el Gastón es ¿Por el nuevo? No. ¿El agastón F de Lina? Ah, bueno, que okay, ya? La, después de la arriba.